Vivido en Argentina y en China por mucho tiempo y para todas las personas eh, más jóvenes, los estudiantes que están aquí, pues le cuento un poco de su experiencia, como inició, pues estudió eh, economía en la Universidad de Harvard. Después fue un eh, recibió una beca Rhodes, la prestigiosa beca Rhodes para estudiar en eh, Oxford, pero es músico también, pues ha sido eh, pues músico con la Sinfónica de París y es su otro amor. Eh, es algo que admiro mucho de él y pues voy a dejar que él sea el director de esta eh, de esta conversación y que sea pues eh, que podamos eh, pues, escucharlo eh, y le deseo lo mejor a él y al resto de los ponentes muchas gracias por estar aquí hoy en día así que nuestro director musical Carter Brandon Muchas gracias. Eh, gracias por esta increíble presentación. Solo quería hacer un comentario para los que son músicos. Pues yo estaba escuchando eh, la primera sinfonía de Brahms, el segundo movimiento de dicha sinfonía, el otro día. Y me llamó la atención que es eh, la eh, pieza perfecta eh, para poder capturar el año de la pandemia y para capturar el tono de los comentarios de Gretchen eh, sobre el hecho de que tenemos una crisis global sin precedentes, pero hay eh, mucha esperanza, pues empieza de una manera eh, sombria eh, oscura, pero finaliza con mucha felicidad e inspiración. Para los amantes de la música clásica o para escuchar algo bello, les recomiendo eh, la primera sinfonía, segundo movimiento de Brahms. Así que vamos a hablar, entrar en tema. Le comparto la pantalla para iniciar. Estamos lidiando con eh, prioridades eh, que traslapan, eh, pues sabemos. Que enfrentamos una crisis ambiental. No hay que entrar en mayor detalle, ya que Gretchen habló del, del tema, el colapso de ecosistemas, eh, una extinción pendiente de un cuarto de las especies del mundo, degradación del suelo eh, a nivel global y más eh, la caída de la pesca, eh, el, el hielo en el Ártico, pero aún otros eh, aspectos que no se pueden controlar y que podrían ser eh, irreversibles. Ese es el caso de la naturaleza y ya todos lo entendemos. Después tenemos el caso de la adaptación. En donde estamos eh, restaurando, construyendo, restaurando e invirtiendo en el capital natural para lograr la resiliencia. Eh, también tenemos el eh, secuestro de carbonos, eh, de emisiones, pero tenemos otros aspectos que benefician la adaptación. Vamos a hablar hoy del caso del agua y voy a repetir. El agua es a la adaptación, lo que la energía es a la mitigación. Cuando hablamos de emisiones eh, de carbono. Pues se trata de eh, retirar estas emisiones de carbono. Eh, re re retirar o remover los combustibles fósiles, pero tenemos un aumento en el eh, en el eh, del un aumento marítimo tenemos eh, varias eh, crisis que ya conocemos llevo dos años trabajando con la comisión global de adaptación y en eh, realizar o, o desarrollar un caso eh, para la naturaleza como fundamental para adaptar al cambio climático eh, establecimos este cuadro que el ambiente natural, en lo que invertimos, apoya la resiliencia en todos los sectores. No podemos sobrevivir sin invertir en la naturaleza. El agua, por ejemplo, lo más importante, eh, eh, pues esto también eh, sustenta otros aspectos, alimentos, ciudades, infraestructura, eh, cadenas de suministro. El enfoque hoy es en el agua, pero quiero proponer. Que el beneficio de la naturaleza eh, conforme invertimos en eh, agua entra en estos otros eh, sectores. Entonces, eh, parte de lo que tenemos que promulgar eh, es pues decir que pues, nos beneficiamos con el agua, pero también el agua beneficia a muchos otros aspectos. Los sistemas, eh, los ecosistemas tienen varios beneficios directos e indirectos y no queremos olvidarlo conforme pasamos del mundo de la ciencia al mundo de la política al mundo de las finanzas no hay que perder de vista ese aspecto o esa conexión eh, tenemos estas tres áreas que se traslapan eh, cuál es el enlace y el cuadro que les acabo de mostrar conecta los primeros dos óvulos el caso en la naturaleza el caso de la adaptación y cómo une todos los sectores que les mostré antes bueno el caso del agua, los sistemas, los sistemas ecosistémicos o los servicios ecosistémicos, perdón, el eh, necesitamos invertir en servicios ecosistémicos relacionados al agua por el, la provisión del agua para el control eh, de inundaciones, para control de sedimentación y para filtración. Y al otro lado, el agua nos ayuda en otros aspectos. Eh, que no eh, tiene que ver con el suministro del agua, protección de las costas, reglamento de, eh, regulación del clima, la salud. El agua está en todas partes. La Comisión Global de la, eh, sobre la Adaptación, que habla eh, sobre este tema, eh, aún no más. Este es un mapa eh, que agregamos a nuestro trabajo, que me parece a nivel personal muy útil, desde hace un año y medio que lo desarrollamos. Para mejor entender lo que hay que hacer para construir el conocimiento, la tecnología, el incentivo, la masa crítica, la escala y el impacto, necesitamos estos tres pasos. Es como un eh, ciclo virtuoso. Hay un mejor entendimiento que se requiere. Las personas no siempre entienden lo que es el impacto. Eh, climático, el riesgo, cómo evaluar el riesgo, cómo determinar y distinguir eh, riesgos a largo plazo y cómo reducirlos. Es un gran desafío eh, entenderlo. Está en, Es ubicuo en las escuelas, en gobiernos, en bancos, en el sector público, privado. Entenderlo es una cosa y lidiar con eso es otra, porque es distinto en cada sección o en cada sector. Pero una vez que uno entiende el riesgo, los desafíos, entonces hay que aterrizar lo que estamos planificando. Hay millones de cosas que se pueden hacer. ¿Cuál es la vía crítica? ¿Dónde hay consenso? Y dónde utilizamos la tecnología, ¿Dónde es factible y el dinero que se requiere. El aspecto financiero, pues de depende de un buen plan, pues el dinero pues no es, eh, el dinero no se va a invertir si no hay un buen plan. Entonces vamos a hablar del entendimiento del financiamiento hídrico y eh, me alegra poder decir, voy a cerrar mi pantalla, que las tres presentaciones que tenemos hoy en día, y, y no es coincidencia porque pues es el paso a seguir, eh, pues muestran muy bien eh, las tres etapas de mejor, de poder mejor eh, hacer, un, tener un mejor entendimiento, un planeamiento mejor y un financiamiento mejor. Por consecuencia, vamos a cuando escuchemos a Adrian, ella va a hablar del estado de la ciencia, cómo le hablamos a la comunidad de la ciencia. Eh, cómo presentamos nuestras buenas ideas, cómo las financiamos, cómo encontramos eh, eh, los, los, eh, los eh, financiamientos o los aspectos de finanzas que queremos para invertir en el proyecto. Vamos a seguir con Kate Bramen. Ella está a la izquierda, la estoy viendo aquí. Hola, Kate. La veo aquí. Pues ella vive en Minnesota. Ella es profesora. Eh, en la Universidad de Minnesota, es eh, también un, eh, una becaria de la Asociación Estadounidense para el Avance de las Ciencias eh, del Departamento de Defensas y científica principal eh, de la Iniciativa de Global del Agua y eh, ella trabaja en el pues, Pentágono también eh, en este esfuerzo. Es parte del Instituto del Ambiente de la Universidad de Minnesota eh, porque la pérdida del agua es un riesgo a la seguridad, por ende involucra al Pentágono también. Muchas gracias, Carter. Es un gran placer estar aquí con ustedes hoy en día. El Pentágono está muy preocupado con el cambio climático, además de las órdenes ejecutivas que han eh, surgido. El secretario de Defensa ha preparado un, un memorándum sobre la importancia de abordar el cambio climático, pero quiero estar muy claro de que estoy hablando como individuo que no formo parte del Pentágono. No estoy hablando de parte del Pentágono eh, ni el Departamento de Defensa. Soy eh, la doctora Kate Brahman y soy profesora en la Universidad de Minnesota, y eh, mi presentación es una presentación científica. Entonces, vamos a hablar sobre la promesa y el potencial de las soluciones basadas en la naturaleza y en qué consisten. We hear a lot about nature based solutions. escuchamos muchas de las basadas, de las soluciones basadas en la naturaleza. El proyecto NATCAP y muchos socios están trabajando en este. En este tema, el eh, el programa de desarrollo del 2018 de las Naciones Unidas estuvo enfocado en eh, soluciones para el agua basadas en la naturaleza, porque eh, las soluciones basadas en la naturaleza son. Eh, Menos, son más asequibles y en áreas donde están fallando la infraestructura se tienen que eh, reemplazar eh, donde se está construyendo eh, por la primera vez. En eh, donde la infraestructura no funciona, las, las soluciones basadas en la naturaleza tienen el potencial de abordar estos temas a un costo menor. Hay unos hay co-beneficios que eh, vienen con esto. Eh, por ejemplo, eh, por ejemplo, podemos mover el agua debajo de las, eh, de las eh, carreteras, pero realmente la infraestructura que tenemos no funciona muy bien. Eh, con respecto a este proyecto, pero estamos viendo que lo que tenemos ahora no es factible con el cambio climático, que estamos eh, creando más presión sobre la necesidad de un mejor, una mejor infraestructura, una infraestructura verde que suele ser más resiliente y eso es muy alentador. Pues debemos hacerlo. Esto me convenció. que estamos haciendo? Eh, ¿Qué son soluciones basadas en la naturaleza? Y la respuesta es eh, muy amplia. Hay eh, una amplia gama de temas que eh, eh, caen dentro de las soluciones basadas en la naturaleza. Algunas, como está viendo en la primera fila de la gráfica, por ejemplo, eh. Eh, ven que tiene que ver con eh, la gestión de la naturaleza, la reforestación, la la conservación de eh, los paisajes eh, actuales que brindan beneficios, humedales actuales para la eh, filtración y eh, construcción de humedales. Eh, por ejemplo, eh, donde vemos eh, franjas de protección ribereña eh, o eh, desarrollo agrícola que están creando. Eh, eh, eh, eh, contaminantes que se están dispersando eh, eh, en el agua por, la, eh, por el cultivo agrícola eh, que los dispersa. Entonces, en entornos urbanos vemos eh, techos verdes para absorber eh, el agua y también estamos viendo eh, absorción de, eh, de agua a lo largo de las carreteras y también estamos viendo eh, inodoros secos. Entonces, pensar en soluciones basadas en la naturaleza es increíble y es importante. Porque cuando pensamos en conservar eh, los paisajes o crear eh, nuevas cosas, hay eh, distintos impactos y co beneficios. Me da confianza decir que hay otros beneficios eh, de, por ejemplo, hay más de la reforestación que de los inodoros secos. Eh, piensa en los beneficios que quiero obtener, pero realmente el objetivo es que la naturaleza eh, afecta nuestra calidad de vida y nosotros podemos gestionar eh, el eh, Hacer una gestión terrestre y mar marítima, sea restauración, degradación y todo afecta nuestra calidad de vida. El poder eh, describir y cuantificar estos impactos, las eh, contribuciones de la naturaleza a las personas o los eh, servicios ecosistémicos nos eh, permite pensar en. en eh, lazos de retroalimentación para poder mejorar la calidad de vida y aprender. Y me parece una buena idea, pero aparentemente parece una buena idea a muchas personas porque estamos viendo esto desplegado eh, a lo largo del mundo. Eh, por ejemplo, servicios de inversión eh, de cuenca en donde comunidades eh, Río Abajo están invirtiendo en comunidades Río Arriba para cambiar la gestión del suelo y mejorar los recursos eh, hídricos eh, Río Abajo. Y cambios a lo largo del mundo y está eh, ocurriendo por la alta demanda. Estamos viendo eh, eh, eh, los estragos de la naturaleza cuando nos eh, y queremos solucionar estos problemas. Vamos a hablar de inundaciones. Eh, hemos escogido eh, la inundación porque las fotografías son, pues, llaman más la atención. Pero podemos hablar de esto para el suministro hídrico, para filtración y otros eh, temas. Y cuando hablamos de eh, la naturaleza y las inundaciones, las soluciones basadas en la naturaleza muestran. Cuando cambiamos la cobertura, eh, pues eh, imper impervia, vemos menos eh, escorrentía. Esto funciona. Sabemos que esto no es una panacea. Hay tres factores que quiero enfatizar. Eh, cuando, eh, lo que pensamos cuando vemos cuáles son los efectos para eh, la naturaleza para soluciones basadas en la naturaleza. Una es la escala. Hay que hablar de las escalas de las soluciones basadas en la naturaleza que establecemos y la escala de los problemas que vamos a abordar. ¿Cuál es el tamaño de la ciudad? Y, eh, ¿y cuántas, por ejemplo, eh, recolectores de eh, lluvia tenemos y suficientes para hacer una diferencia. Pero hay que pensar en la escala del problema. Eh, la fotógrafa que le mostré era del huracán Harvey que dejó un metro de lluvia en cinco días. Eh, pues no importa más cuál es la cobertura de suelo, pero va a haber una inundación con un metro de lluvia en cinco días. Eh, aún con menos se inunda. Hay que pensar en las soluciones y los problemas y la misma manera cuando pensamos en construir la infraestructura. Hay que pensar en dónde las soluciones basadas en la naturaleza se están estableciendo o, más importante aún, dónde se están conservando. Algo que puede ver en este mapa de la zona de Houston es que se eh, construyó realmente en un pantano la ciudad y pues la ciudad de Houston y, y la ciudad, pues eh, no solo se inunda, pero pues no importa sí, así es que funciona, eh, pero cuando las casas se mojan, pues es nefasto. Eh, entonces, eh, colocar la ciudad en un humedal quizás no eh, arregla el problema, pero da un lugar en donde las, el agua puede correr o fluir. Eh, cuando no tiene donde eh, correr o fluir. Entonces, eh, hay mucho que puede hacer la ciencia. Eh, y podemos entender por qué las soluciones basadas en la naturaleza son efectivas y ayuda el diseño y el despliegue de soluciones. Aquí vemos fotografías que inspiran. Hablamos realmente de reforestación. Hablamos de, pues, eh, también de otros aspectos. Eh, hablamos de pantanos, de manglares. Pero ¿qué pasa con los flujos eh, biofísicos? Me gusta esta fotografía porque esto es un bosque y esta es una eh, un trillo y el motivo por el cual nos gustan eh, los bosques es por estos beneficios. Nos gustan ir a caminar. Nos gusta ir a caminar en este trillo y cuando uno camina, pues eh, se compacta y hay lodo y hasta puede haber una escurrentía que puede compensar por los impactos de tener un bosque u otro tipo de suelo río abija en donde queremos detener las inundaciones. Hay que pensar en los eh, mecanismos que queremos conservar o diseñar cuando establecemos soluciones basadas en la naturaleza como primordial. Y más allá, es importante pensar en cuáles son las métricas eh, o las medidas del éxito. Así que este trillo lo dos es un problema. Si usted no lleva eh, botas, pero si lleva botas, eh, como estas de goma, pues no es un problema. Y vemos eh, de nuevo cuáles son las contribuciones de la naturaleza a las personas. Si nos interesa mantener los pies secos, hay varias maneras de lograrlo. Una es llevar botas de goma o botas de hule. Pero podemos pensar también en las condiciones ambientales. Hay agua en el suelo, por ejemplo entre el agua en el suelo y las botas. Allí es donde estamos eh, obteniendo la meta. Los pies secos y la naturaleza quizás y probablemente reduce la cantidad de agua en el suelo, pero también aún podría haber agua en el suelo y las soluciones basadas en la naturaleza. Eh, quizás tienen que existir eh, conjunto con botas u otras soluciones, pensando en una matriz de maneras para eh, llegar al corazón del problema eh, que es importante para nosotros. También al construir estas soluciones basadas en la naturaleza, hay que pensar en lo que podrían hacer y lo que están haciendo. Cuando hablamos de el potencial que existe, pero hay que medir y monitorear más para poder entender qué funciona y cómo podemos eh, lograr que esto se lleve a cabo de manera efectiva. Eh, cierro al decir que las soluciones basadas en la naturaleza es, son emocionantes porque tienen mucho potencial y pueden reducir el tamaño y la duración del peligro y ayudar a mejorar la, el suministro hídrico, la eh, claridad del agua. También nos puede ayudar a evitar algunos de los problemas que enfrentamos para poder eh, lograr eh, mantener a las personas seguras y eh, para poder adaptarnos a la naturaleza. Y también pensar en la recuperación. Tenemos el apoyo institucional para mantener el, el sustento, el bienestar. Están disponibles las botas. Están disponibles a todos. Eh, Pensamos también en las soluciones basadas en la naturaleza con esos estos otros aspectos. Eh, muchas gracias por su atención y estaré presente para sus preguntas. Muchas gracias, eh, Kate. Gracias por sus palabras. Es muy prometedor escuchar eh, pues sus palabras. Pensamos en las eh, siguientes presentaciones. Eh, la doctora Adriana Vogel, quien se presentó al inicio, ella es la eh, también es científica principal y va a hablar eh, con respecto al tema de eh, la iniciativa global del agua. Ella eh, va a hablar también eh, del eh, proyecto de capital natural y es la científica principal. Y cómo afecta la comunidad el sector civil eh, y es experta en el tema en eh, África. Tiene la palabra. Adrian, I think you're yes. on me. Adrian tiene la palabra. Perdone, moment. estoy oh, buscando okay. el eh, mouse de la computadora. Eh, muchas gracias por su excelente eh, presentación, Carter. Voy a hablar de cómo eh, las soluciones basadas en la naturaleza eh, trabajan en la práctica. No vamos a hablar sobre los detalles, sobre todos los temas que, que Kate mencionó muy bien, pero quiero darles eh, pues, un antecedente sobre eh, pues, en qué consiste la implementación eh, de estas soluciones basadas en la naturaleza y cómo pasamos del hecho. De que aún hay mucha incertidumbre en la ciencia eh, hacia acción informada. Entonces, primero eh, voy a darles dos ejemplos eh, del trabajo que he hecho que demuestran el potencial de amplios beneficios para eh, para obtener inversión, uno es el establecimiento de un fondo hídrico que es un eh, pago por inversión en cuencas en Nairobi, en eh, Kenia y segundo es por inversión en prácticas de conservación y eh, estabilización dependientes pendientes en Nepal, que beneficia a eh, productores, eh, comunidades agrícolas y eh, funciona para. Eh, eh, para energía eh, hídrica. Y en, ultima, en las últimas décadas, una eh, mala gestión del suelo ha eh, resultado en altos niveles de degradación. Eh, que causa también amenazas a los pequeños agricultores, eh, como para el suministro de agua y 4,5 eh, millones de personas que vienen a Nairobi. El Fondo para el Agua se diseñó para enfrentar estos problemas, eh, lidiar con la erosión y la pérdida de suelo fértil en estas zonas agrícolas. Tuvimos problemas también con... Eh, eh, problemas con sedimentos, con eh, patógenos que contaminan el suministro de agua para las eh, comunidades eh, de la cuenca en Nairobi y en eh, aumento también un aumento en el costo de operación y gestión en eh, la zona de Kengen, el operador hidroeléctrico que eh, brinda pues más de la mitad de energía al país. Y todo esto se espera que el cambio climático eh, empeore. Entonces, hicimos un análisis donde empla, em, eh, implementamos estas prácticas de NBS, soluciones basadas en la naturaleza. Vemos a la izquierda sedimento y el flujo hídrico a la, izquierda, a la derecha. perdón. Y compara en un año promedio cuánto sedimento y flujo se va a obtener con las actividades del fondo hídrico establecidos. Y sabemos que hay un gran beneficio en términos de reducción de sedimentación y erosión en la época de precipitación y un pequeño aumento en el flujo del agua en la temporada más seca para los pequeños agricultores que dependen de la precipitación para la agricultura. Y también realizamos un análisis de impacto económico de estos beneficios. Asumimos que las inversiones eh, ocurrirían en un periodo de 10 años. Consideramos un horizonte de 30 años para la evaluación, eh, para eh, valorarlo. Y voy a llamar la atención al hecho de que los beneficios toman tiempo para manifestarse. Eh, vemos una inversión inicial necesitada antes de ver un retorno sobre la inversión. Pero al final, después de 30 años, eh, encontramos que hubo un potencial de dos eh, dólares de valor total de beneficio para cada dólar invertido en el fondo hídrico, en las actividades asociadas en esta cuenca. Pues es un eh, ejemplo positivo y voy a hablar también del eh, las mejores prácticas de Nepal y la estabilización de pendientes. Y nos enfocamos en eh, actividades de conservación hídrica eh, realizadas por el Departamento Forestal de Nepal para la eh, instalación eh, de. Eh, de eh, Energía hidroeléctrica que vemos a la izquierda y enfrenta muchos de los mismos problemas que se enfrentó en Kenia. Erosión, pérdida de eh, suelo fértil que afecta a los pequeños agricultores. La degradación del suelo que también conlleva a las a, a los saludes también y también el, la gestión eh, de la eh, provisión de energía hidroeléctrica y el hecho de que está empeorando con eh, la manifestación del cambio climático. Y vimos también varios eh, co-beneficios de eh, invertir en NBS. Eh, vamos a referirnos a NBS, eh, a soluciones basadas en la naturaleza. Hicimos un análisis eh, de eh, un modelo de análisis y para poder. Eh, analizar el transporte de sedimento eh, también y el riesgo de eh, aludes y el beneficio de eh, invertir en este problema de la sedimentación y también en reducir el costo de eh, operación y gestión de la, eh, las fuentes hidroeléctricas también eh, lidiar con eh, Hubo una mejora eh, para evitar eh, mayor de, mayores daños por desprendimientos o, o derrumbes y eh, mayores eh, oportunidades para almacenamiento de carbono. Entonces, vemos los resultados agregados y el beneficio económico de implementar estas prácticas a este nivel eh, para el cual creamos un modelo. Vemos el eje X, que es el presupuesto de medio millón a 50 millones de dólares estadounidenses. Y y el beneficio promedio, eh, la relación costo para cada eh, nivel eh, presupuestario en los puntos azules. También analizamos un rango de inversiones con respecto a costo y eh, eh, eh, modelos económicos y los supuestos para eh, esta relación costo-beneficio, que es la línea negra. Aún con eh, supuestos conservadores eh, que se representan al final de estas eh, flechas negras, vemos el costo-beneficio en el eje Y para las soluciones que se mantiene sobre uno. Es costo efectivo eh, hasta, me parece que eh, la línea punteada se movió. Debería estar en uno. Entonces, si ve las flechas sobre uno, hasta 5 millones de dólares estadounidenses, aún eh, hay un beneficio positivo. Hay una buen, buena oportunidad de que estos eh, programas sean eh, beneficiosos y, den, y, y tengan impactos de beneficio para la sociedad. Entonces, esto está ya publicado en línea en el eh, informe que se llama Valuing Green Infrastructure, que es el informe del Banco Mundial. Ustedes lo pueden acceder. Eh, sabemos que el potencial existe, pero muéstrame los datos. Eh, ¿Qué dicen los datos con respecto a los beneficios que hemos visto en la práctica? Pues responder a esta pregunta, eh, mis colegas y yo. Y los panelistas de hoy hicimos un esfuerzo para brindar más claridad con respecto eh, de los datos y la inversión de NBS en el tema del impacto del caudal de agua. Por ejemplo, el resulto eh, flujo pico, eh, escorrentía y este trabajo fue apoyado por eh, estos eh, participantes o estos contribuyentes. Y para entender mejor la ciencia sobre cuáles son los impactos y las prácticas y cómo se miden eh, a nivel de suelo, esto puede obtener aún más eh, inversión en los programas y eh, aumentar el financiamiento. Pero lo que encontramos en la literatura no es tan directo, no es tan fácil de entender. El término NPS se refiere a muchas prácticas eh, que incluye proteger eh, las zonas protegidas, las zonas boscosas actuales y eh, más eh, prácticas sostenibles y eh, en zonas agrícolas, por ejemplo. Todavía no he escuchado pues eh, los, los inodoros secos como una opción de NPS, pero bueno, es algo para el futuro. Debido a que tantas prácticas bajo el, la sombrilla del NBS, de las soluciones basadas en la naturaleza, el tema es amplio. Al ver eh, la reforestación, pues les voy a mostrar datos de una revisión que se realizó, el impacto de la reforestación en el rendimiento hídrico anual y la escurrentía y el eh, caudal base. Y, eso es el flujo durante la temporada seca. Esos resultados indican que eh, volver a sembrar, eh, reforestar, eh, resulta en menos agua río abajo. Más de dos tercios de las veces eh, en menos agua, aunque vemos un aumento que es más común en el eh, flujo de baja, base perdón, que para la escorrentía. En otros casos, los resultados están mezclados. Vimos este estudio para la reforestación, pero actualmente no hay un, un, un síntesis de la, eh, la evidencia empírica para las soluciones basadas en la naturaleza, trabajando en eh, pues, las zonas en pastizales y en zonas agrícolas. Realizamos una revisión de la literatura para ver el ciclo hidrológico. Lo que encontramos primero la investigación en la zona no eh, coordina con nuestra ambición. Encontramos que los estudios publicados se hace en una escala, en un gráfico. Eh, este es un estudio que analiza la agricultura y, y zonas eh, pastizales y los impactos de prácticas NBS. Las personas están, pues, midiendo, eh, pues. El, el impacto a un nivel de parcela y les, el segundo gráfico reitera este punto esto muestra el, eh, las diferentes medidas reportadas en los es, en los estudios de la literatura y lo que reportan y vemos que tenemos más eh, datos una base más fuerte de datos para eh, prácticas NBS a nivel local la escorrentía a un periodo tipo corto es más es lo principal debido por la, seguido por la infiltración la eh, humedad del suelo pues solo se refiere a la resiliencia de las zonas agrícolas y flujo pico y eh, flujo bajo no realmente no obtuvo mucha atención como tampoco la recarga del agua subterránea también quiero mostrarle otro dato antes de concluir. Eh, voy a hablar más de zonas, eh, franjas de vegetación. Eh, y entender si uno va a ver un aumento o una reducción del flujo depende realmente del contexto. Esta gráfica muestra las medidas, eh, las diversas medidas, porque puede haber más de una medida por estudio por estudio, el número de medidas eh, reportados eh, con un impacto positivo sobre el flujo eh, pico para los las medidas de flujo que analizamos. Y la mayoría de los estudios, viendo la escorrentía, infiltración y, y flujo anual, eh, y muchos eh, estudios muestran una reducción en el flujo después de implementar eh, NBS y mejores prácticas, aunque a veces se ven aumentos en eh, infiltración y escorrentía. Pero esto solo eh, refleja la importancia del contexto y entender su contexto local para poder diseñar eh, programas de NBS de manera efectiva y eficiente. Quería hacer también un punto sobre los eh, flujos hídricos, que los enlaces entre la degradación eh, del suelo y, y el declive de la, la calidad del agua están bien documentados. También hay beneficios claves eh, para mejora de la calidad del agua al restaurar vegetación natural y sembrar eh, franjas de protección ribereñas, pero importa mucho en dónde se implementan estas prácticas. Y también, ¿qué tan efectivo Entonces, es para reducir contaminantes eh, al agua o que entre al agua? Eh, pues, ¿cuál es la, el futuro? Aquí le menciono unas ideas. Es importante reiterar y que dijo que hay que diseñar proyectos con mucho cuidado. Hay que entender el contexto local utilizando el entendimiento conceptual de la hidrología y la experiencia local. Y lo último es bueno ir a sembrar eh, un millón de árboles por lidiar con eh, la seguridad hídrica y sembrar tantos árboles y terminar con menos agua que tenía antes. Entonces hay que pensar en esos eh, temas. Inicia a nivel local. El beneficio local, sabemos como resultado de la ciencia, puede eh, agregarse y replicarse y puede justificar eh, más inversión porque puede servir de ejemplo y escalarse a una amplia escala. Luego hay que proteger en donde se pueda. La ciencia no es eh, la ciencia, pues, no es eh, equívoco con respecto al beneficio, no es contradictorio. Eh, hay que continuar eh, eh, a brindar el suministro hídrico, así como se ha hecho por siglos. Es muy importante identificar los objetivos, los objetivos primarios, eh, que aceptaría como un co-beneficio y qué podría estar dispuesto a sacrificar para compensar también una perspectiva de cuenca eh, o de paisaje es importante para evitar eh, consecuencias no esperados y el cambio climático no lo podemos obviar no solo las condiciones actuales pero cómo podrían cambiar en el futuro Y uno de los puntos más importantes, que es monitorear y adaptar y sea flexible y mida, mida los impactos. Con esto, le devuelvo la palabra a Carter Brandon. Fue un placer eh, hablar con ustedes. Gracias. Estaré anuente a la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Adrian. Eh, yo también tengo preguntas, pero pues eh, vamos a abordarlo después. Vamos a la última presentación. Y hemos hablado de la ciencia, del entendimiento, de la planificación y los eh, muchos beneficios que se pueden obtener de forma muy concreta. Pues ahora pasamos al tema de finanzas. John, John Matthews es director, el cofundador y el coordinador de la Alianza para la Adaptación Global del Agua. Es eh, patrocinado por el Instituto Hídrico de Estocolmo y por el Banco Mundial. Y él eh, mezcla el, eh, la ciencia con o la, la ciencia, el buen conocimiento técnico con la política y el financiamiento. Tiene usted la palabra. Muchísimas gracias por la presentación. Solo voy a colocar el video. Permission to do that. OK, super. Thank you. All right. And sharing my screen. Can you see uh, the first slide? Pueden ver la primera filmina. Yes. Super, thanks Carter, and thanks for the nice introduction. Excelente, gracias Carter y gracias por eh, presentarme. Estoy muy agradecido eh, con Adrian por haberme invitado y realmente eh, me ha llamado mucho la atención las ponencias y eh, pues la conversación es un gran tema. Tal como mencionó Carter, pues eh, soy un ecologista acuático eh, con doctorado y pues. Yo pienso que soy más un practicante, un, un experimentador. Eh, llevo 13 años uh, trabajando en el tema del agua y del clima eh, en agua por más de una década. Voy a hablar hoy sobre un segmento de cómo alinear algunas ideas emergentes que tenemos eh, con respecto al sustento, a las soluciones basadas en la naturaleza y el financiamiento Un informe corto Pues un informe que eh, salió en agua el año pasado Está, eh, tenía como foco en las finanzas hídricas y eh, NBS Bueno, parece que NBS solo obtiene 1 a 5 por ciento de seguridad hídrica a nivel global. Eh, estas semanas, eh, WRI, el Instituto de Recursos eh, Naturales, eh, estimó que aún es menos. Punto a 1,5 eh, por ciento del financiamiento para el clima va para el agua. El agua es aún un componente más bajo. Los obstáculos, eh, pues vamos a hablar de las metodologías que tenemos eh, con respecto al financiamiento eh, como NBS y hablar del tema de manera más general. Pero inicio con una cita. Y me gustaría pensar en que eh, quisiera también hablar del tema eh, más concreto y no hablar de, de mitos. Eh, estamos hablando de una perspectiva de, de abogacía eh, o estamos hablando de una perspectiva de como inversores. Es un desafío. Esta es una cita que proviene de una sesión del ministro del Ambiente del Reino Unido, una sesión que asistí. Se llama Lord Zach Goldsmith. Y. Es el ministerio, eh, eh, perdón, es, es el punto de contacto del COP. Y también eh, él dijo en esta cita. Bueno, con mucha perspectiva, con mucho conocimiento. Nuestra reciente investigación sugiere que las probabilidades están actualmente en contra de la inversión en infraestructura en la naturaleza debido a nuestros procedimientos. Lo enfatizo y aunque ahora es el momento de acelerar el uso de soluciones basadas en la naturaleza para el agua, sabemos que no es el, la panacea para la crisis del agua. Necesitamos reequilibrar la balanza para que las opciones naturales se consideren igualmente ju junto a las infraestructuras tradicionales. Y tenemos eh, hemos. Eh, obviado NBS en forma eh, artificial como un conjunto de opciones. Debemos también aislar NBS como un, un eh, paso, separado, como una vía aparte. Algunos de los mitos también que he observado a lo largo del tiempo. Pues tenemos, no tenemos carecemos de pruebas de eficacia con respecto a NBS. Esto se describe como esperemos que los científicos nos digan qué tienen, qué tenemos que hacer. Soy científico. Los científicos realmente no, no saben cómo decirle a las personas qué hacer, cómo hacer las cosas. No está en la descripción de nuestro trabajo. Eh, no se comunican bien con las comunidades realmente. Eh, y yo pues soy ejemplo de esto. Eh, esto es una hipótesis de baja demanda. Bueno, los he trabajado con muchos de los bancos de desarrollo con eh, financiamiento comercial, privado y de hecho ellos están muy eh, familiarizados con los obstáculos que enfrentamos. Eh, ese es el mito. Los inversores prestamistas no confían o están suficientemente familiarizados con NBS. Eh, los ingenieros, eso es otro mito, los ingenieros no están desarrollando suficientes proyectos de NBS. Eso es una mentira. Eh, dicen que no les importa. Eh, yo pienso que los ingenieros que yo conozco, especialmente los que son menores a los 40 años, eh, la mayoría, pues a nivel global, están muy dispuestos y ellos están eh, enfadados conmigo porque no les he ayudado a desarrollar más proyectos de NBS. No podemos asignar fácilmente un valor económico a los servicios de los ecosistemas. Eh, hay que esperar la última herramienta. Es otro mito. Eh, tenemos que esperar eh, RAND o. Eh, yo no creo que eso es cierto. El, este tema lo hemos estado conversando por 30 años. servicios ecosistemas. Y también, por último, los proyectos de NBS son demasiados pequeños. Son demasiado especializados, son un nicho, eh, no les interesa a los economistas. Y aquí vemos esta. Eh, este fue un proyecto de 5 mil millones, eh, un abordaje de NBS eh, financiado por la Agencia de Tesorería del Estado de los Países Bajos. Eh, se llama Espacio para el, el, el río. Pues el proyecto fue sobre suscrito y pues se vendió eh, en menos de una hora o sea los inversionistas eh, corrieron y se agotó la oportunidad de inversión en este proyecto eh, nosotros a quienes nos importan mucho el nbs no estamos haciendo nuestro trabajo bien otras hipótesis alternas no estamos tratando abordando el nbs como un proceso administrativo y creo que esto es necesario ver cómo las personas toman las decisiones a nivel granular eh, los métodos de comparación. Pensar en eh, muchas infraestructuras de eh, grises, porque no pensamos en infraestructuras eh, híbridas eh, verdes con gris. Y cómo estamos haciendo estas decisiones. Eh, también una, un análisis de los gastos, eh, por ejemplo, inversiones multipropósitos. Eh, cuando hablamos, por ejemplo, que eh, el cambio climático eh, no es una agenda separada. NBS no debe ser una agenda separada. Por ejemplo, el fallo fatal de, del teatro griego, de esa perspectiva de tragedia, de que realizamos eh, de manera temprana en la comunidad ambiental, de que debe ser tratado como algo aparte, aislado, es que somos los débiles que vemos. Pero tenemos que aprender sus idiomas. Esto es una publicación que hicimos con la eh, Sociedad de Resiliencia Global que analizó la adaptación climática, un tema crítico y eh, hay muchos ejemplos globales. Eh, esto fue una publicación que salió hace un año que dice que hay una hay, una, hay sed para la adaptación. Hay que acelerar la convergencia del agua y del clima y hacer que las compensaciones sean más claras y transparentes. Eh, finalmente. ¿Y como ecologista, pues yo soy bastante extraño. Eh, pues muchas personas dicen que ya soy una persona rara. Lo admito. Pero como ecologista, creo que una de las herramientas más potentes que tenemos es tomar el conocimiento ecológico y pues no eh, eh, hacerlo como más eh, asequible al, al, al público, más fácil de entender. Debemos enseñarle al público sobre la ciencia. Eh, trabajamos con, en un consorcio con... Eh, un grupo de personas eh, para poder, poder desarrollar criterios de resiliencia del agua para distintos tipos de eh, inversiones. Eh, uno era para bonos verdes certificados y uno era un bono muy famoso en la ciudad de, Cape, de la ciudad del, eh, del cabo en Sudáfrica eh, con un valor de 12 mil millones de dólares eh, para NB, soluciones NBS y gris. Y la fortaleza de este abordaje es que es muy claro que le comunica a los inversionistas las expectativas y los emisores eh, la transparencia de cuáles son las compensaciones y, y muestra algo muy creativo. Utilizamos eh, un abordaje muy complejo para considerar el tema de la resiliencia eh, hídrica para NBS. aplicado en eh, una lista de, de eh, una lis lista de revisión incorporada. Eh, fue un proyecto eh, certificado eh, en todo el, el continente, en todo a nivel global eh, para inversiones de más de 12 mil millones y evita muchos de los eh, trampas negativas eh, el, de iniciativas eh, que, que, que dicen que es complicado hablar del agua. Evita esa, esos mitos. Y vamos a hablar de la granularidad. Eh, hace dos años incorporamos, eh, nos trabajamos con el, el Banco eh, Asiático de Desarrollo, eh, de, desarrollamos un programa de sectores para eh, alinear prioridades y ver cómo toman sus decisiones a nivel sectorial y analizar dónde NBS eh, fluye con las finanzas. Es complicado. Analizamos eh, ciudades de transporte y el agua. El agua, pues es fácil alinearse al clima, pero las ciudades y el transporte no siempre y no siempre lo más obvio desde una perspectiva de NBS. Esto se lanzó en diciembre y va a remitirse. Eh, pero queremos escalar este fondo. Estamos haciendo algo similar con el sector hídrico en el eh, BID. Esta es una cita. ¿Y qué, y qué pasa si pudiéramos eh, diseñar una pared marítima que podría eh, sanarse eh, a sí mismo? Lo podemos. Se llama... Pues eh, se puede lograr. Se llama una duna de arena. Y esto fue de la Universidad de Georgia, el doctor Brian Bledsoe y muestra que las personas con la cual tenemos eh, que comunicarnos, pues tiene que, eh, pues, brindar soluciones y la comunidad también. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos un poquito atrasados, pero vamos a tomar cinco minutos para que la intérprete pueda descansar la voz. Eh, pues es una excelente sesión y espero que podamos responder a todas sus preguntas. Así que here. tenemos cinco minutos de descanso. Nos vemos a las 11 y 12. For those of you who can hear me, we'll start in about a minute. Ok, we're back. I'm going to invite all the panelists to turn on Me their invito cameras. Invito a todos los panelistas para que enciendan sus cámaras. And que hayan continuado y pudieran ver todas las preguntas que se han hecho. y es increíble todo lo que se han preguntado. No tenemos tanto tiempo. Creo que tenemos 10 eh, minutos para cada panelista. Pues tenemos dos eh, temas. Uno es la escala. Se ha escuchado mucho la necesidad de eh, participación local, eh, investigación a nivel local. Adrian habló de por qué el proyecto de Nepal tenía una, una alta tasa de retorno, aunque era un proyecto pequeño. Me gustaría saber qué es lo que pensamos a nivel sistémico, que eh, cómo podríamos lograr que los donantes que el, eh, podrían eh, aceptar el NBS, cómo podemos balancear eh, pensar eh, de arriba a abajo, eh, cómo podría acoger la comunidad política, los gobiernos, los inversionistas, el, las soluciones basadas en la naturaleza. ¿Qué hace la diferencia? Y segundo, vamos a hablar de metodología. Hay muchas preguntas sobre finanzas, economía. Pero primero, la dinámica del cambio. ¿Cómo logramos ese cambio? ¿Cuáles son los siguientes pasos para este gran grupo de practicantes o de expertos, digamos? ¿Cuáles son las preguntas principales eh, o los temas principales? Eh, no pude escuchar la primera parte de su eh, pregunta. Dice eh, Kate. Entonces, eh, quiere ir de segunda para poder pensar en, qué, en cómo responder. John hizo una cita de Jack Goldsmith, Zach Goldsmith que dijo: No aisle eh, NBS, tiene que ser parte de toda la perspectiva del clima. Eh, yo no estoy convencido eh, que esto eh, impulsa el cambio. Yo, a nivel personal, eh, dice John, para las personas que les importa el agua. Um, gracias yeah, por la pregunta y eh, gracias por todas las preguntas que han hecho en el chat. Hay diferentes ángulos que deberíamos abordar y el hecho de que NBS no sea concebido como un tema ambiental eh, o de eh, seguridad hídrica, yo creo que es un pilar fundamental de desarrollo y debe ser incluido. En todas las decisiones de desarrollo como un pilar fundamental, eh, como utilizamos eh, la naturaleza como parte de nuestra caja de herramientas. Y eh, no puedo hablar de todos los temas de cómo escalar las, las respuestas, pero como científico para responder a las preguntas en el chat sobre eh, cómo sobre los contextos locales. Y eh, nuestro conocimiento, mucho de nuestro conocimiento es local, pero tenemos herramientas para poder entender cómo el impacto local se puede escalar, se puede replicar, monitorear, medir el impacto. Debe hacerse a nivel eh, local, pero también debería hacerse de una manera anidada. Eh, programas que, que eh, miden el impacto de cuenca de eh, de, de impacto hídrico eh, y si no tiene esas medidas es difícil integrar la ciencia a nivel eh, local si tiene medidas locales y medidas locales se pueden utilizar estos modelos locales y, y decidir replicarlo o escalarlo eh, y eso mencioné en mis proyectos pero depende de la calidad de los datos que uno tiene para insumos del modelo, para poder escalar las soluciones y los datos disponibles a mayor escala para validar los modelos y poder ver eh, otros eh, datos. Eso es solo la perspectiva de la ciencia, no es solo lo que se necesita, eh, pues creo que otros deberían también responder. John? Eh, yeah. Desafíos. Eh, queremos promover real el que las eh, los institutos de agua eh, los suministros eh, los los proveedores de agua que se involucran eh, que se involucren. Eh, queremos eso. Yo trabajo a nivel global. Y yo creo que no importa. Yo vivo en Oregon. No importa que esté en Estados Unidos, no importa que esté, no sé, en Asia o en, en Washington DC, siempre necesita hablar con otras personas sobre los temas que ellos quieren abordar y lo que valoran, cómo definen el éxito y, y, y el fracaso. Y, y casi siempre, invariablemente, NBS va a ser parte de las soluciones. Eh, por ejemplo, Estamos hablando de dos temas, eh, resiliencia del clima y de soluciones basadas en la naturaleza. NBS traslapan hasta cierto punto, pero yo pienso que encajan muy bien. Es un ajuste perfecto y el, creo que las personas están más interesadas el público en el lado, al lado climático. La adaptación y la resiliencia es un paradigma revolucionario. Nos dice que mucho de lo que hemos hecho, lo que hemos medido, eh, no está funcionando y, están, y son erróneos, son incorrectos. Nos enfocamos mucho en el agua, en la eficiencia, como, no sé, un, un reflejo de, de, de lo que es virtuoso. Pero eh, probablemente el riesgo y la vulnerabilidad es más fácil de medir. Cuando pensamos, eh, como mostró Adrian muy bien, hay que, cuando tratamos de definir el problema, eh, hay que asegurarse de que la escala del problema, tal como hemos definido, eh, se ajuste a cómo el problema existe en el paisaje. Y, y de repente el eh, NBS puede ya eh, formar parte de las eh, carteras de inversión. I'm back on tap now. Y ok, ya ya puedo responder. Para responder a eh, una gran pregunta, propongo eh, varias ideas y una de ellas es que hay que pensar en sistemas, gestión de sistemas. Es decir, integrar NBS a todos estos aspectos que queremos hacer. Eh, también pensar en, en todo eh, sobre desarrollo. Eh, construcción de carreteras y de manera más integrada. Y creo que se trata de, de llegar al, al, al núcleo de lo que queremos lograr. Entonces, generalmente no queremos lograr eh, el agua en un pozo. Por ejemplo, queremos lograr, eh, eh, queremos lograr los usos del agua de manera holística, crear eh, sistemas que pueden... Eh, brindar soporte para este producto final y esas opciones tienen que ser resilientes. Y hay muchas maneras de atacar este problema y la naturaleza es parte de eso. También eso abre muchas ventanas para nosotros. Oh, eh, muchas veces los inversionistas se quejan de que nosotros no tenemos eh, cuadros eh, de ingeniería para eh, aguas, eh, para el agua, porque no, eh, que no lo tenemos eh, para infraestructura verde que como tenemos la efectividad de, eh, no sé, agua gris. Pero es porque no lo hemos hecho. Pero quizás no necesitamos esa información o no la necesitamos en este momento para poder, eh, para poder explicar estas intervenciones y eh, ser claros explicando cuál es el objetivo final qué tenemos que saber para lograrlo si sabemos que la magnitud de la dirección es correcta es suficiente y muchas veces así suele ser y eso es importante que hay, para recordar ahora conexo a eso es otra otra gran idea otra gran idea es que si las personas no han vivido con la naturaleza realmente no tiene sentido si los humanos seres humanos no han gestionado la naturaleza, realmente no tiene sentido. Si pensamos eh, no sé una ciudad eh, digamos el, el una jungla y lo comparamos con una ciudad que no tenga ninguna área verde eh, pues son los extremos. Cuando hablamos de NBS estamos hablando de trabajar con la naturaleza, mejorar lo que está funcionando y así evitar los extremos, lo que no está funcionando, porque hay mucho que no funciona para nosotros y es triste. Eh, por ejemplo, si llueve y no tenemos una sombrilla, eso es triste. Bueno, trajemos con la naturaleza para evitarlo y pensar en ese continuum y dónde podemos, no sé, intervenir y, y mejor gestionar eh, para poder obtener la mejor solución. Es una gran parte del del eh, de este tema. Creo que parte de la complejidad del problema es que es complejo. Usted habló de que no solo estamos restaurando la naturaleza para evitar problemas, es para resolver un problema. Es para, entendemos por qué es complejo. Pero hablemos ahora de la metodología. Said, Yo creo que estamos en el camino incorrecto. Soy economista, me gusta la economía y creo que tengo un, una perspectiva balanceada de que tan lejos puede ir la economía. Y yo pienso que la ciencia también, especialmente en el era de Trump, en donde, pues, no. Pero no engañado con respecto a lo que podemos lograr con la ciencia, pero. Me pregunto eh, qué metodología utilizamos para poder valorar el servicio de la provisión de agua? Será que eso es subestimado y los eventos probabilistas? Cómo eh, valoramos el control de inundaciones? La severidad eh, o como Houston, que fue eh, construido eh, sobre eh, un pantano o Miami? que no ha sufrido una noción en, en bastante tiempo, eh, pero cuáles son algunos de los temas que hay que investigar? La economía, piensa usted que es algo demasiado es simplista o cree usted que es lo, lo que es de vanguardia? Piensa en sus respuestas. Um, Adrian, first. Sure, um, Sí, pienso que no hay respuestas fáciles con respecto a la metodología. Yo creo que medir eventos probabilistas eh, requiere eh, un análisis más profundo, pero en realidad todos los eventos son probabilistas. La manera que abordamos. Eh, los derrumbes, por ejemplo, no podemos pronosticar dónde, eh, dónde va a ocurrir eh, un derrumbe, pero basado en eh, o un deslizamiento, pero basado en las características, eh, podemos ver la probabilidad de que pueda afectar o impactar personas, eh, una calle, un, un hogar y hacer un modelo de que si sí, se mejora eh, la pendiente, se, se puede sembrar vegetación y la probabilidad y estabilizar la zona y la probabilidad de evitar un impacto, pues, eh, pues baja. Pero es importante también saber que cuando estamos hablando de inundaciones eh, y deslizamientos, y estos desastres naturales, que hay un límite físico a lo que puede hacer la vegetación y está demostrado claramente que entre más árboles, eh, más eh, vegetación, hasta cierto punto es útil con respecto a inundaciones y deslizamientos, pero llega un, un punto, eh, por ejemplo, y qué hacemos con estos eh, deslizamientos que son eh, inducidos por por eh, terremotos en NBS no va a ayudar aquí, pero uno de los grandes beneficios que pienso que no se. Que no se no se observa de NBS y eh, no se valora es tomar ventaja o aprovechar lo que ya tenemos ahora, por ejemplo, el. El ejemplo de los Países Bajos eh, del cuarto para el río de esa inversión es que uno puede mover eh, trasladar a las personas de la zona de riesgo de la inundación eh, posible eh, cerca del río y utilizar, pues, eh, utilizar eh, la vegetación eh, en ese momento, por ejemplo, para mitigar el riesgo, el planicie inicio, por ejemplo. Eh, Alguien más y hablamos si no para prioridades de investigación. Bueno, well, I think I, I QA for, for chat box. Yo dije que hay que realizar más monitoreo, pero para agregar más allá del agua, hay una gran carencia. De, de información sobre cómo impacta estos programas, eh, el, el alivio de la pobreza, las personas, el bienestar mental, físico. Y está en eh, muchos de los programas eh, sea, o, o están que están propagando la inequidad o aliviando la inequidad. Eh, hay que hacer estudios en, en esos temas. O sea, hablamos de beneficios que no siempre son valorados fácilmente, fácilmente en el entorno económico pienso que todo es probabilista. Siempre eh, podemos obtener eso. Tengo muy poca fe en estas probabilidades. Pero el mayor riesgo que enfrentamos eh, del cambio climático son las inundaciones y sequías. Nos preparamos muy bien para estos eh, desastres pero solo cuando podemos y estimar bien, es calcular cuando van a ocurrir. Yo argumento que el no tema saber, mayor es que no sabemos cómo van a ser en el futuro. No tenemos la menor idea. Además de otros atributos y muchas de las herramientas que tenemos, eh, pues, estos modelos sofisticados eh, climáticos, el tema científico es que son pésimos para el agua, son terribles con el tema del agua. Y realmente, eh, sí, sí, soy doctorado y, y pues dije eso, son pésimos, literalmente terribles y no van a mejorar. Eso es parte del, del tema de qué vamos haciendo, por qué seguir utilizando eh, pues metodologías que no funcionan. Y la generación nuestra pues no, no lo hace bien. Eh, quiere decir debemos eh, colocar la incertidumbre en el corazón de lo que hacemos. En el centro, estaba hablando de la eficiencia. La eficiencia es de poder eh, imaginar un, un solo futuro, optimizar sistemas. Nuestros procesos de diseño y planificación ciertamente son eh, análisis económicos que están construidos sobre un supuesto de, de que podemos optimizar podemos eh, lograr ese único futuro. Para las amenazas que eh, sabemos que van a ocurrir, podemos ser más eh, robustos, pero hay mucha incertidumbre residual, especialmente al pensar de la resiliencia y la sostenibilidad a lo largo del tiempo, que importan para NBS y que importan para el tiempo de vida de la infraestructura que estamos construyendo, para eh, la energía, para la agricultura. Eh, para los eh, servicios, eh, pues públicos. Y una vez que cambiamos ese marco, esa perspectiva muestra que tenemos que actualizar eh, o, un tipo distinto de software. El software que nos permite escoger entre alternativas. Y ahora estamos en las mejores instituciones. El Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, estamos, pues adaptando eh, un sistema, eh, reacomodando un sistema diseñado para fallar, para que funcione. Y como prioridad de investigación, creo que hay que trabajar a nivel micro y macroeconómico para pensar en un abordaje no optimizado eh, a la valoración. Okay. Tenemos poco tiempo, así que vamos a continuar. Un amigo, Mark Murphy, dice que hacemos un buen trabajo para proteger a los humanos y la infraestructura de inundaciones y sequías, pero no los sistemas naturales. El vive en Arizona y seguro está pensando en el Gran Cañón, eh, por ejemplo. OK, Kate, eh, un minuto. Um, última palabra. I want to really just build on what Adrian and John so, have said. Eh, Quiero desarrollar más lo que acaban de decir. Y pensando en la economía eh, como el, el núcleo de la eh, pregunta original, eh, sea probabilístico o no, no conocemos el lado biofísico, sea los modelos climáticos que mencionó John o ese excelente gráfico que mostró Adrian, que Dios mío, que si usted cambia la superficie de suelo, el nivel del agua va a subir o bajar. Si, point. si escogemos un punto biofísico, podemos colocar un precio sobre él, pero si no sabemos eh, qué está ocurriendo a nivel biofísico, el precio va a ser mm, inútil. No pienso que la economía es, es todo, pero pienso que eh, hacen dos cosas de gran utilidad. Nos permite comparar no solo naranjas y manzanas, pero manzanas y eh, y eh, mulas, por ejemplo, y nos obliga, y burros, perdón, nos obliga a pensar en lo que específicamente valoramos. Entonces, eh, mis amigos son eh, químicos bio. Eh, son eh, químicos y ellos, bueno, la mayoría del mundo no valora el, el ciclado de nitrógeno. Ellos eh, están eh, valorando la calidad del agua y si los va a enfermar, eh, no el ciclado de nitrógeno, como mis amigos eh, químicos. Eh, hablar de la valoración eh, nos hace más, eh, eh, nos hace me comunicarnos mejor. ¿Qué nos importa? Y qué son las distintas vías para lograrlo? También alguien preguntó por qué no colocamos un precio sobre el agua? Hay evidencia de que eh, un precio más alto del agua causa que las personas que usen el agua más o hay personas eh, que piensan lo opuesto eh, y es un problema y no resuelve el problema. Hay otros que usan el agua porque precisamente hay un precio. Eh, precios sobre ella y piensan que es un derecho de todos. Entonces, la salud es un punto importante. No colocamos límites al tema de la salud y, y lo que es tóxico. Eh, por ejemplo, colocamos límites a los eh, a los límites de eh, cómo afectar a los seres humanos, a los animales. Por eso hay límites de máximos de residuos, de pesticidas, por ejemplo, de plaguicidas. Por ejemplo, eh, a veces el precio no es lo que importa. Es el valor tras el precio que nos importa, que es, que es nuestro objetivo final ¿Qué queremos lograr. Y, y si se puede ayudarnos a lograrlo. Uno de last points sort of. Los últimos puntos de Kate es la comunicación y eh, si las personas están al centro, eh, si se puede comunicar a través del gobierno, de eh, comunidades, eh, de instituciones financieras, las personas deberían estar en el eje, en el corazón. Y hay un programa que se llama Ciudades para Bosques, que creo que tiene un excelente eh, abordaje de comunicación para convencer a los que viven en centros urbanos. Eh, que eh, los bosques importan y eh, los caudales importan, espacios verdes, temperaturas más bajos, agua, eh, aire más limpio. Hablan de los eh, beneficios a nivel medio, cuencas, eh, valor estético, paisajes verdes y después de los valores más, más a largo plazo, la biodiversidad, eh, secuestro carbono. Entonces necesitamos todos esos tres dimensiones para abordar el problema y me gusta la eh, eh, eh, lo que dijo Adrian sobre un abordaje nido. Eh, gracias a los panelistas, gracias a los organizadores, gracias a Gretchen Daly por haber eh, sido la eh, oradora con eh, la bienvenida y al intérprete y ha sido un gusto eh, poder interpretar para ustedes. Muchísimas gracias, gracias. por su atención. Vamos a grabar este eh, seminario virtual que va a estar disponible en un enlace después del evento y espero que ustedes eh, se una a nuestra conversación sobre planificación eh, costera, Latinoamérica y el Caribe. Gracias, Carter, por moderar esta sesión y a todos que tengan un excelente día. Nos vemos en el futuro. Gracias.